Mi nombre es Irmari de Papelería Studio y en este video vamos a estar aprendiendo cómo crear efectos de stickers utilizando Canva. Es bien fácil, lo primero que vamos a hacer es que vamos a abrir una ventana de canva.com en nuestro web browser y luego vamos a ir en la parte superior derecha donde dice Create a Design, le vamos a dar un clic a este botoncito color violeta o morado y luego en la parte de abajo dice Custom Size, donde está el símbolo de más, le vamos a dar un clic y entonces aquí vamos a colocar un tamaño en específico que deseamos trabajar. En este caso, primero vamos a cambiar la medida en que estamos calculando el, el grande de nuestro diseño. Así que en píxeles lo vamos a cambiar a inches en pulgadas. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a crear una imagen de 5 pulgadas por 5 pulgadas. Voy a hacer eh, un cuadrado y luego le voy a dar a Create New Design. Y él automáticamente me va a abrir una ventana del tamaño de 5 por 5. Ahora bien... ¿Qué voy a hacer? Voy a subir una imagen para utilizar, para crear ese efecto de sticker. Así que lo primero que voy a hacer es que voy a Uploads en la parte izquierda del menú donde dice Uploads. Aquí le vamos a dar un clic y para subir la imagen que voy a estar utilizando le voy a dar a Upload Media, que es este botoncito morado que hay aquí, o violeta. Y luego voy a escoger la imagen que yo voy a estar utilizando para crear ese efecto sticker. Y entonces, ya cuando él esté en, en mi plataforma Canva, le voy a dar solamente un clic y él automáticamente va a popularse en el, en el fondo de 5x5 que creamos. Voy a llevarlo hacia en esquina. Y entonces aquí, utilizando este punto de, de la parte de abajo derecha, voy a agrandar la imagen, pero no la voy a agrandar demasiado para darle suficiente espacio para eh, crear ese efecto Sticker alrededor. ok. Entonces, le voy a colocar un fondo color negro para poder ver verdad, ese, ese efecto sticker que le vamos a crear alrededor. Lo voy a estar creando color blanco, pero ustedes le pueden colocar el color de su preferencia. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a darle un clic a la imagen y entonces en la parte superior donde dice Edit Image, vamos a darle un clic. Y entonces aquí vamos a encontrar en la parte de abajo los efectos de Shadows es este que está aquí, le vamos a dar un clic y vamos a darle el botón de Use. ¿Okay? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar el efecto de Glow, este en específico, para que verdad le dé ese, ese efecto alrededor de toda la imagen. ¿Okay? Así que ya cuando le demos un clic, le vamos a dar un clic encima de estas líneas que salen aquí. Y entonces aquí donde dice Color, vamos a cambiarle el color. Yo lo voy a colocar color blanco. Y entonces ya pueden ver aquí que hay un efecto de glow en la parte de atrás de la imagen. Aquí ustedes pueden colocar el color de su preferencia, ¿verdad? Pueden colocarlo amarillo, ¿verdad? Dependiendo del color que ustedes quisieran utilizar. Yo voy a estar utilizando el color blanco, pero esto lo pueden cambiar también. Entonces, para crear ese efecto sticker, vamos a jugar con las medidas que hay aquí. Así que donde dice blur, le vamos a utilizar el, el, ese puntito y lo vamos a llevar completamente a la izquierda. ¿Por qué? Porque yo no quiero ningún efecto eh, borroso. ¿okay? Así que aquí esto lo llevo a cero y la transparencia yo la puedo cambiar manualmente aquí a 100 o puedo llevar verdad, el circulito completamente hacia la derecha. Y como pueden ver aquí, automáticamente ya yo tengo ese efecto de sticker. Ahora bien, si yo quiero utilizar ese efecto más grande, les voy a donde dice size y manualmente yo puedo ir eh, creando ¿verdad? Ese, ese efecto más grande. Y ahí yo tengo un tamaño que es bastante eh, normal de offset, como le diríamos nosotros acá en el mundo de la papelería o de diseño, ¿verdad? Eh, eso verdad eh, tiene un, un buen tamaño alrededor. Y entonces, como les había mencionado anteriormente, para poder eh, cambiar el color, lo pueden hacer de esta manera. Vamos a repetir los pasos. Vamos a ir a Shadows, vamos a ir a Glow. Nuevamente vamos a darle a Glow. Y entonces esto, el tamaño, vamos a colocarlo a 11, la transparencia a 100, blur a 0. El color, aquí lo pueden cambiar. Miren, aquí lo pueden colocar azul clarito, pueden colocarlo amarillo anaranjado, ¿verdad? Dependiendo del, del, del diseño que estén utilizando, ustedes pueden, eh, ¿verdad? Utilizar el color de su preferencia. Aquí voy a darle uno más para no tener ningún tipo de hueco al, eh, adentro de la imagen. Así que ahí lo pueden cambiar, ¿verdad? Este, aquí pueden dar otros colores como ustedes prefieran. Yo lo voy a dejar en blanco. Y entonces, ¿verdad? Ahí ya tenemos nuestro efecto. Voy a borrar aquí el fondo. Y ahí quedó. ¿OK? Así que así es como nosotros creamos ese efecto. Pueden colocar el fondo negro. La imagen la podemos hacer un poquito más pequeña. Le llevamos al centro. Y entonces aquí vamos a darle a share. En el botoncito de share vamos a darle a download. Y entonces aquí lo van a descargar. Lo van a van a descargarlo en formato PNG. Si ustedes tienen Canva Pro, ustedes pueden descargar la imagen en, con ese fondo eh, blanco, o sea, sin nada, así que yo puedo borrar esta imagen de fondo y yo le puedo dar Share, le voy a dar a Download y entonces aquí le colocamos Transparent Background y aquí lo que hace es que él lo va a descargar con, eh, con el fondo transparente y simplemente me va a guardar ese borde. ¿ok? Si ustedes no tienen... El, si ustedes no tienen un el, el, el Canva Plus entonces ustedes tienen la oportunidad de utilizar la plataforma de Remove.bg para entonces eliminar ese fondo negro por eso les había dicho que pueden eh, descargarlo con el fondo negro y luego entonces pueden eliminar el fondo negro y solamente quedarse con el muñequito con el efecto de sticker. Si no saben cómo utilizar la plataforma de Remove.bg, pueden ir a nuestros videos de YouTube y entonces pueden encontrar cómo utilizar la plataforma de Remove.bg para, para remover esos fondos. Así que eh, les voy a compartir cómo queda ese sticker, ya luego de haberlo descargado con el fondo transparente, y se ve así. Si ustedes quisieran verlo, cómo queda verdad, con ese fondo negro, entonces les voy a compartir también mi pantalla para que lo puedan ver. Y así queda cuando lo descargamos con el fondo negro. Esta imagen ustedes la pueden subir a lo que es eh, la plataforma de Remove.bg y eliminar ese fondo negro para quedarse solamente con la imagen con el efecto de sticker. Así que si les gustó este video, asegúrense de compartirlo. Recuerden de suscribirse al canal para re a recibir las notificaciones cuando nosotros subamos el video semanal. Y gracias un millón por ver este video.